Yo me llamo Joaquín Bermúdez y soy estudiante de YouTube Project aquí en, en Toronto. Y bueno, durante la pandemia quise un poco cambiar un poquito de aires y contacté con YouTube Project. Entonces Laura Moya, de YouTube Project, me, mi listener, pues bueno, me explicó un poquito lo que había, destinos que habían y que ahora mismo solo estaba abierto Canadá. Entonces pues dije, vale, ¿por qué no? Y bueno, me pasó en diferentes tipos de escuelas, de cursos y como ya había estudiado turismo, pues dije, bueno, pues creo que yo, pues este curso creo que Communication and Service Essentials, creo que es un curso que, de turismo y que para mí me vendría bien. Y nada, pues allí fuimos y nada, pasamos todos los trámites y luego ya, pues todo el tema de visado, ya que ya contacté con Juliana, que me ayudó a tener el tema del visado, papeleo y tal. Bueno, fue largo, pero bueno, tampoco fue un tema es muy, muy difícil conseguirlo. Es bastante fácil y te ayuda mucho, ¿verdad? Y nada, aquí estamos, en Toronto. Pues ya comprar vuelos, mirar alojamientos y esperar a que llegara el día y la hora y venirte para aquí. Muchos nervios pasé, pero bueno, todo bien. Pues yo llegué un jueves por la tarde, ese día descansé y al siguiente día quedé aquí en Toronto con una persona de YouTube Project que me ayudó en el tema de eh, la cuenta bancaria, una tarjeta para el móvil para vivir aquí y luego también el número SIM, que es el número que te permite para trabajar aquí en Toronto. Quedé el viernes por la mañana con ella y nada, durante la mañana decimos todo, todo súper bien, súper rápido y la verdad es que muy bien. De momento recomiendo la agencia porque la verdad es que no, nunca me han puesto ninguna pega ni nada, siempre me han ayudado en todo lo posible. Cuando tenía algún problema yo contactaba con mi listener y al momento ya me contestaba bastante rápido, o sea que la verdad es que muy bien.